Hola galeones, ¿cómo estáis? Ya estamos en un nuevo vídeo para el canal. En este caso, en este preciso... Eh, estamos en... ¡Un dete. ¿Cómo no? Otra vez... Ay, ay, ay, eh. ¿Qué pasa si me tira? ¡Ah! ¡Es eh, una flor! Eh. Juro que vi algo tras el agua que corre... corre. Hmm. Algo sueño. Nah, no, si me da ahora no pasa nada, porque me dan cuenta. Ahora tengo que pasar, si... Sí. Eh, era un cofre, ¿no? Es que no me acuerdo, yo... digamos. en la caja? Sí. Ah, no hay nada. ¡Qué bien! Eh, oh, cuidado, cuidado, eh. Oh, conseguido. Eh, aquí hay algo. Aquí tiene que haber algo. ¡Es papyrus! Oh, hola Undyne, aquí estoy con mi informe diario eh, Respecto a ese humano del que te he ha hablado antes ¿Eh? ¿Sí luché contra él? Sí y sí, por supuesto que sí Luché contra él, luché contra él valientemente ¿Qué? Si sí, recapturé Bueno No No intenté durarmente, pero al final Fracasé ¿Qué? Vas a tomar el arma del humano tú misma Pero Dain No, no, no tie tienes que destruirle Verás Verás Entiendo. Ayudaré en todo lo que pueda. Hmm, y ya aquí es Pero yo me ha descubierto. Me ha descubierto, me ha descubierto, me ha descubierto. Chala, ya la cagué, bro. Ya la cagué, te la han rápido. La cagué. Bueno, ok. ¿Has aparecido esto que es? ¿Es, es? ¿Es Harry Potter? ¿Es Harry Potter? ¡Ey! ¿Viste la manera en la que te miraba? ¡Eso! ¡Ha sido alucinante! ¡Qué celoso estoy! ¿Qué has hecho para traer su atención? Jaja. <risas> Venga, vamos a ver cómo le da palices a los malos. Se cae. Siempre se cae. Y se, se pone aquí. Sentimiento de vapor se siente so, sobre ti, pero permaneces determinado. ¿Vale? Esto. No puede pasar. A ver. Cuando cuatro semillas puentes se alinean sobre agua, esta florecerá. ¿Y qué tiene que ver eso? ¡Eh! Oye, algo. Oh, ostras. Eh, voy a coger estas. Tirarlas. Y si me que, quedó muy bien, dijo que de plan de senancia se juntan. Pues mira, sí. Eh, eh, Posturas, <risa> eh, hey, pero qué he hecho, <risa> <risa> quería hacerlo demasiado rápido. ¿Y ¿Qué hago ahora? ¿Esto? Ah, no, no puedo, no puedo Eh, ¿Para qué sirve esto? Ah, vale, vale, ya pillo, ya pillo Pero esto... Esto, esto es muy difícil Creo que lo entiendo, creo que lo entiendo Creo que funciona así, pero luego No, no, no es así. mensaje no, no pero no puedo no puedo ¿Cómo hago esto yo? No lo pillo. yo es aquí. Espera un momento, ¿ya oís aquí? Es verdad. Pero no lo entiendo. ¿Cómo? Eh, bien, bien llamado. ¡Hola! Al habla Papyrus. ¿Cómo he conseguido ese número? Ha sido fácil. Mm, he marcado números al azar hasta, hasta acertar. Yeah. Así que, ¿qué llevas puesto? Pregunto de parte de una amiga. Hmm, una amiga. Dice que te ha visto llevando un vendaje asqueroso ¿Es eso cierto? ¿Llevas un vendaje asqueroso? <risa> Así que llevas un vendaje asqueroso Entendido, guiño guiño Que tengas un buen día Pues vaya a lo que fue no pues respondió eh, Dios, ¡Eh! ¡Ah! ¡Hostias! ¿Cómo he hecho esa esquivada? ¿Y es por el terciopio, vale? Voy a ver. ¡Ostras! ¡Mira la pared. Ostea en la pared no lo pillo. Voy a seguir. Eh, aquí no hay camino. ¿Qué hago? los deseos Parece que mi ojos Es el mismo que la semana pasada ¡Eh! ¿qué? ¿Qué podía ser eso? Y yo sin saberlo ¡Ostras! ¡Eh! Mira, me puedo mover por aquí ¡Eh! Se va la música ¿Qué va a pasar? Se va la música qué pasa! ¡No me ha descubierto! ¡Ah! ¡Corre! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! <risas> ¡Ah! No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! no, no, no, no! no, no. ¡Uh! Casi me da, pero no me ha dado. ¡Que sigue disparando! Me he escondido, no me ha descubierto Está por allí ven. ¡Oh! ¡Nada en el ojo! ¡Nada en el ojo! Le he dado en el ojo! ¡Lo he dado a mi amigo en el ojo! ¡No puede ser! ¿Cómo puede ser? ¡Ah! ¡Que me puedo mover! Eh, ¡Ey! ¿Has visto eso? No, no le dio ¿Un Dime? ¡Me han tocado! ¡Nunca más me lavaré la cara! ¡Tío! ¡Qué más suerte tienes! Si hubiera estado solo un poco ¿A la izquierda? ¡Ey! No te preocupes ¡Ey! No te preocupes Seguro que la volveremos a ver Volveremos a ver Joline, otra vez se cae ¿Qué es esto? Este que no ha estado aquí mucho tiempo Un cristal mágico Ha crecido a su alrededor ¡Qué asco! Está pegado a la mesa también que, eh, que asco por dos. Sabes que el ratón algún día podría ser el, el queso de San místico. A lo mejor, porque los ratones que atacan. ¿Sí? ¡Eh, mira! Es ¡Sans! Hola. Estoy pensando en entrar al negocio de los telescopios Normalmente son sí. 50.000 de oro para usar el telescopio de primera. Pero como te conozco puedes usarlo gratis. ¿Qué te parece? Usar el telescopio vale. ¿Y que veo aquí? Yo no veo nada. ¿Qué es una estufa? ¿Qué es una para nada? ¡Ay, que me ha hecho en mi ojo! <risa> ¡No! ¡¿Qué me ha hecho?! ¡Me ha hecho daño en el ojo! ¡Es solo una trampa! ¡Qué asqueroso! Me quedo con mi ojo así ¡Qué porquería! Bueno, aquí un pato El patito de San Juan En la esquina de San Juan Esto es un laberinto, eh? ¿Sí? Hola, al habla Papyrus. ¿Recuerdas cuando te pregunté lo de la ropa? Bueno, la amiga que quería saberlo, su opinión fue. Eh, su opinión sobre ti es muy asesina. Pero apuesto a. ¿Y porque lo sabías? Te dije lo que me dijiste que llevabas puesto. un vendaje asqueroso pero que sabía, por supuesto, que tras una pregunta tan sospechosa. Obviamente te habrías cambiado de ropa. Pero qué listo eres. Así es, tú estás a salvo y yo no he tenido que mentir. Sin traición. Ser amigo de todo el mundo es fácil. Click. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Aunque no tenga nadie de ayuda Quiero... Uf, Estoy sudando ¡Ostras! Sigue está sudando Ah. ¡Oh! otra vez de que está sudando pero por qué si no hace calor Y bien, ¿no tienes algún deseo para que pedir? ¡Es Flowey! Acabo de ver a Flowey Acabo de ver a Flowey aquí aparecer Lo he visto Lo he visto con mis propios ojos Apareció ahí mismo Flowey Lo he visto con mis propios ojos Claro, porque esta es donde se llena de flores Pero las flores del deseo pues habrá ido a lo mejor ahí y, y se te da cuenta que le viene descubierto. Eso hubiera oído. Ha pasado. Vete. Eh, mira, jabón. Ostras. Jabón peligroso. Jabón que no debería echarse. En el coronavirus. Porque te hacían daño. ¿Por dónde es? Que esto es un laberinto. Soy yo por aquí, si sí, es por aquí, es por aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un Kraken! ¡Ayuda! Hay un calamar gigante. Oh, oh, eso. ¡Ah! Eh. Eso no parece nada malo. Oh, ¡Hola! Te veo aquí. Soy Onionsan Onionsan San. Onion Ay, Onion mi. Hoy. ¿Me oyes? Ah, me oyes. Pues sí. Pero yo me tengo que ir. Visita Waterfall. ¿Eh? Waterfall. ¿Eh? Se ¿Es está genial. Ah, ¿eh? Te encanta, ¿eh? Sí, a mí también. Es mi gran favorita. Aunque aquí el agua es muy poco profunda. Tengo que estar sentado todo el rato, pero. Oh, oye, no pasa nada. Es el mejor mu eh, que mudarse a la ciudad y vivir en un acuario abarrotado, como hicieron todos mis amigos. Y el acuario está lleno de, de mod todos modos, así que incluso si quisiera yo... Pero no pasa nada. ¿Me oyes? time lo va a arreglar todo, ¿me oyes? Voy a salir de aquí y vivir en el océano, ¿me oyes? Oh, oye oh, yeah. Eso es el final de esta sala Ya te veré Pásatelo bien Vale, en waterfall... Fall, l, l, l, l, l. Pues vale